Estamos finalizando este año 2022, ya mismo celebramos el 2023 con ganas también ¿no? de dejar todo atrás. No hemos venido aquí a que esta instalación es en San Pedro del Ladio frutas y verduras, el Eladio y también con calma, Eladio que hace ya un año está en de aniversario son muchas cosas las que nos hemos transmitido y lo ha hecho siempre Paco así que yo te agradezco Paco, esa referencia que habéis tenido también con los medios de comunicación de tenernos al día, de cada una de las cosas, de vuestros proyectos, de ponernos la concienciación también de los productos que da la tierra y ha sido muy bonito ese reportaje, hoy te lo quiero agradecer especialmente que eres el que nos ha atendido bueno junto con Eladio que siempre está para arriba y para abajo también y sois un gran equipo, hoy lo hemos podido Ver en esta foto que no eran todos los que los que bueno, pequeña, estar, parte. unos 75, unos más de 70 hoy. ¿no, Paco, sí, bueno, éramos una, una pequeña representación porque, bueno, en la empresa en temporada alta llegamos a estar 150 personas trabajando y ahora en temporada más baja estamos sobre los 100. Y bueno, sí, hemos podido disfrutar del audio un ratito eh, en la foto y, bueno, pues haciendo un poco de balance después de un año, un año complicado donde hemos trabajado duro, pero hemos crecido bastante y bueno en principio los objetivos que nos habíamos eh, puesto al principio de año pues lo hemos cumplido como has dicho bien pues hemos cumplido un año del proyecto Calma un año de que me incorporé a la empresa la verdad que ha pasado rapidísimo porque pues hemos hecho muchas muchas acciones distintas y, y bueno le hemos dado mucho contenido ¿no? y Calma es un proyecto que va creciendo sigue creciendo y bueno sigue seguimos ...repartiendo esa, ese trabajo de los pequeños agricultores... ...pues por toda la, la hostelería de la Costa del Sol ¿no? ...y bueno, estamos contentos... ...tiene muchísimo recorrido todavía... Y, ...y bueno, pensamos que el año que viene... ...va a ser un año también importante para nosotros... ...y donde vamos a intentar sobre todo... Uh, ...como objetivo fundamental es en mejorar en todos los procesos... ...no solamente de mercancía, sino de reparto, de gestión... ...absolutamente todo, mejorarlo para poder... Eh, ...pues seguir creciendo y seguir dando el, el mejor servicio posible. ¿Cuáles son tus deseos para todos tus clientes y amigos? <coughs> Bueno, yo me gusta desear salud porque es lo más importante... ...lo demás viene todo de la mano... ...salud para todos, uh, que coman sano... Eh, .que coman mucha fruta y verdura. .que bueno, al final somos lo que comemos y la fruta y la verdura es lo más sano que podemos comer.. ...es .la, la mejor inversión en salud que podemos hacer. ¿no? ¿Para el día que son los, los productos de temporada. .qué producto puedo consumir ahora más que hoy. Bueno, eh, sí, es importante, sobre todo pues eso, como dices, eh, consumir productos de temporada. ¿no? Pues ahora de temporada nosotros tenemos la suerte en Málaga de que tenemos distintos tipos de clima, distintos. Eh, ...zonas de producción donde donde las temporadas se alargan mucho en el tiempo... ¿no? ...no es zonas tan fríos y climas extremos... ...donde las temporadas son más cortas de, de los distintos productos... ...aquí tenemos alcachofa desde noviembre hasta febrero, hasta marzo prácticamente... ...o cole o lechugas todo el año ¿no?... ...y no todos los sitios de España pueden pueden decir lo mismo ¿no?... Eh, ...entonces bueno pues la, la fruta que hay de temporada... Eh, eh, ...todo lo que hay ahora, alcachofa, habas... Eh, ...coliflores, brócoli, romanescu, bueno elga espinaca la, ...la fruta de, la verdura de otoño-invierno... Que, ...que es maravillosa, que a mí quizá es la que más me gusta... ...porque en verano, a excepción del tomate... ...que es por supuesto el protagonismo... ...que tiene el protagonismo, pero la verdura... ...y las hortalizas de otoño-invierno para mí son... Es, ...es mucho más diversa, ¿no?, la variedad, ¿no?... ...así que bueno, pues ahora estamos en plena, en plena campaña... ...a disfrutarla y... ...como he dicho antes, afortunados somos de estar... ...en este sitio tan especial... ...rodeado de, de tantos microclimas... ...donde se da bien prácticamente todo ¿no?... ...desde pitallas hasta los productos más exóticos... ...hasta bueno, frutas y verduras que... ...como la chirimoya que está arraigada aquí a nosotros... ...y que forma parte de nuestra historia. ¿Cómo buena tierra tenemos también aquí en Andalucía Paco? Tenemos una tierra en Andalucía maravillosa... ...pero en Málaga especialmente. Sí, sí, la sartilla toda esa zona... ...tenemos una variedad de climas, tenemos la montaña, tenemos ronda, riate... ...donde tenemos unos espárragos verdes increíbles y maravillosos... ...la comarca de la Vega de Antequera, que donde se crían unas hortalizas... ...y hay unas cooperativas y unos agricultores con un, haciendo un trabajo estupendo... Eh, ...bueno pues la zona de la Sarquía que te voy a contar, ¿no?... ...aguacates, mango, chirimoya, toda esa zona y esos es productos... ...tropicales que se están adaptando también... ...y que bueno, que ya somos una potencia ¿no?... ...como la chirimoya que somos que tenemos denominación de haciendo origen... ...y luego toda la comarca del Guadalorce que te voy a decir ¿no?... ...de cítricos de los tomates, de los pimientos... ...bueno, es que es maravilloso... ...y por supuesto la vega de la Vega de Estepona... ...que también es una de las zonas... ...más antiguas y más tradicionales en agricultura ¿no?... ...lo que pasa es que... ...bueno, el ladrillo se ha ido comiendo terreno... ...pero... Quien tuvo, retuvo y tenemos una tierra maravillosa que es eh, óptima para cultivar eh, todo tipo de verduras y todo tipo de hortalizas. Y bueno, que no se pierda, porque de las placas fotovoltaicas y, y lo que tú dices de la construcción, mmm, se van comiendo terreno a terreno y es muy necesario. Y eso que hacéis también con los niños, que la habéis hecho también de concienciación a los niños, eso también ha estado muy bonito. Bueno, todo lo que hacéis, he eh, enfocado a la naturaleza y a la sostenibilidad. Por eso te lo quiero agradecer una vez más. Mm. Y ahora me gustaría saber tu deseo particular para el 2023. ¿Qué le pide Paco al 2023? Pues que me quede como ¿Sí? estoy. <risa> Salud, no, no, no, me siento tremendamente afortunado de tener todo lo que tengo, con lo cual no le pido nada especial, solamente que me dé salud para disfrutar eh, lo que tengo, a los míos y nada más, no, tengo, no soy demasiado ambicioso. Muchas gracias siempre por atendernos. Esperamos el año que viene que nos, eh, ya nos reveles eh, todos esos proyectos que vayan saliendo para nosotros de la difusión también en nuestros medios. Feliz Navidad para ti y todo tu equipo, que lo hacéis muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros y felices fiestas para todos y especialmente para vosotras Gracias.